Bueno, con este sí, te voy a terminar de mostrar todo lo que tiene que ver con sí anidado. Vamos a anidar, vamos a hacer una animalada realmente acá. Vamos a anidar un montón de sí. Supongo que entre 12 y 16 sí anidados vamos a hacer ahora. Así que quédate en este video que vas a terminar de entender todo lo que tiene que ver con esa función que es sumamente útil en planilla de cálculo. La planilla de cálculo sin la función sí pierde la mitad de su potencia. Así, así como te lo digo. Acá tengo eh, el navegador minimizado para que veas la página web. Es Sergio WordPress.com. ¿Por qué tengo a este señor yo acá minimizado? Porque tiene a todos los equipos de la Divisional A de Uruguay y a sus apodos. Entonces, ¿cuál es la idea? Le vamos a poner a la persona, escribe el nombre de tu equipo de fútbol uruguayo favorito. Y si escribe Rentistas, vamos a ponerle, vamos los bichos colorados. Si escribe Sudamérica, vamos los buzones. Si escribe Peñarol, vamos el manja. Y así con todos los equipos de fútbol, incluso nacional. Sí, aunque usted no lo crea. Así que lo que vamos a hacer es agrandar un poquito la letra, no mucho, por ejemplo, vamos a llevarlo a 14. Y vamos a ponerla acá. Escribe en la celda verde el nombre de tu equipo de fútbol uruguayo favorito. Bien clarito. Vamos a pintar la celda de verde. Y como el verde es un color un poco fuerte, vamos a ponerle por dentro un amarillito así. Vamos a hacer esto con la celda. Vamos a hacer una celda triple. Vamos a tomar tres celdas y vamos a darle al botoncito combinar y centrar, ¿está? Ahí va, voy a escribir algo adentro, eh, eh, eh, bien, ahí, vamos a poner negrita, vamos a poner un tamaño más grande de letra, por ejemplo 18, en ese caso, ahí se ve bastante bien, ¿está? El verde lo voy a hacer un poco más oscuro, a ver, ah, ahora sí, ahora me gusta un poco más, y la letra adentro un poquito más clara, a ver, amarillita, ahí, prolijo, ¿está? Muy bien, vamos a borrar esto. Entonces, mirá lo que vamos a hacer ahora, la animalada que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar con rentistas. Es igual si esta celda, que la planilla la toma como B4. Si B4 es igual, vamos a escribir como se escribe, con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Rentistas. Entonces, le vamos a decir, vamos, los... ¡Vamos los bichos colorados! Vamos Entre signos de exclamación. ¿verdad? ¡Vamos los bichos colorados! Y si no... Si escribe rentistas, le decimos ¡Vamos los bichos colorados! Y si no... ¿Qué? Te voy a mostrar algo. Le vamos a poner... Perdón, me faltó la comilla ahí. Le vamos a poner punto y coma... No sos hincha de rentistas. Y cerramos. A ver, esto es muy simple. Es un sí común y corriente que solamente busca la palabra rentista yo pongo Peñarol no sos hincha rentista ah perdón eso me pasa eso me pasa por hacer bromas Nacional no sos hincha rentista y nací mal me gusta mejor nací mal ¿eh? <risa> para mis amigos bolsos saben que lo quiero mucho que nunca estoy fundamentando ni fomentando la violencia ¿ta? bueno bien pero si pongo rentistas... vámonos bichos colorados! Ahora, ¿el único equipo de fútbol que hay uruguayo es rentistas? No. Así que vamos a tener que seguir. Vamos aquí, abrimos la fórmula. Y en vez de esto que está acá, le vamos a eliminar el valor falso. Dejamos solamente eh, la comprobación lógica y el valor verdadero. Y en el valor falso vamos a enchufarle otro sí. Otro sí que revise si está Sudamérica. Entonces, sí... Esto es igual. Sudamérica con tinde ¿sí? Entonces, vamos los buzones, así le dicen a Sudamérica, ¿sí? Entonces, mira esto. El primer sí tiene su comprobación lógica satisfecha. B4 es igual a rentistas? Sí. Entonces, vamos los bicho colorados y se terminó. Si B4 no es igual a Rentistas, entonces saltamos para acá. Ah, no es igual a rentista? entonces ¿qué? ¿Es igual a Sudamérica? Sí, vamos lo buzones y terminó. Ah, no es igual a Sudamérica, entonces vamos al valor falso. Sí. <ríe> y ahí seguimos. Si sí. esta celda, igual, Peñarol, entonces vamos el mancha. Pero le voy a poner, vamos el manja no, vamos los manjas vamos los manjas y si no sí. y vamos a seguir mirando rentista, Sudamérica, Peñarol nacional si sí, esta es igual nacional entonces ¡Vamos! ¡Vamos los bolsos! Bien, con el grito, ¡Vamos los bolsos! ¡Vamos! Esto lo van a ver muy pocas veces. ¿eh? Lo mismo que si cuando diga vamos arriba Apple y esas cosas, traten de grabar esa, esos momentos porque son memorables. Nunca más lo va a ver, no, lo va, me vas a volver a, a escuchar diciendo eso. Entonces, ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Les voy a aplicar algo, pero vamos a seguir con los equipos. ¿eh? Yo les prometí un montón de sí anidados. Sea, y acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, Es muy poquito esto. Así que si ve cuatro rentistas, entonces esto. Si no. Si ve cuatro Sudamérica, entonces esto. Si no. Si ve cuatro igual Peñarol, entonces esto. Si no. Si ve cuatro igual Nacional, entonces esto. Si no. Este si no. El último si no. Opera para todos los casos en donde oh, no es rentistas. No es Sudamérica. No es Peñarol. No es Nacional. Entonces le vamos a poner. Seguramente ese no es un equipo de. Un equipo uruguayo. ¿tá? Entonces, vamos a eliminar esto de acá. Ya sabemos el problema que tiene la función si. Sí, que si esto no es lo que espera, entonces te tira el último valor falso de todos. ¿tá? Que es seguramente ese no es un equipo uruguayo. A ver, vamos a poner Danubio. Es un equipo uruguayo, pero ¿qué pasa? Que no está programado dentro de la función si. Sí. Ahora lo vamos a ver, faltan un montón. ¿tá? Vamos a poner eh, nacional. Nacional. Vamos los bolsos. Vamos a poner Peñarol. Vamos los manjas. O sea, la máquina reconoce. Si pongo rentistas. Vamos los bichos colorados. Y si pongo Sudamérica. Mira esto. Si pongo Sudamérica. O sea, sin tilde. No se da cuenta la máquina. Tengo que escribir bien. Sudamérica. Y si escribo, por ejemplo, Peñarol. Así. Peñarol. No, lo voy a, no le voy a poner ente porque va a decir que no, va a ser, no es un equipo uruguayo. sabes qué voy a hacer? Mirá. Nacional voy a poner. Mirá. Seguramente no es un equipo uruguayo. Tienes razón. No, mentira. Lo que sucede es que la N está en minúscula. Entonces le pongo mayúscula. ¡Abre güey, ¿Sí? Bien. Entonces ahora lo que tengo que hacer, voy a eliminar a este equipo de acá. Lo voy a eliminar. Y voy a abrir la función para ver qué me falta. Recordemos que... Cuanto paréntesis abro, tengo que cerrar. Si abro 18 paréntesis, tengo que cerrar 18 paréntesis, ¿está? No dejes que la planilla te diga, se ha encontrado un error en la fórmula, desea corregir y o le das enter, enter, enter. No hagas eso porque la máquina hace lo que puede, pero no lo que vos querés que haga. Y siempre termina funcionando mal eso. ¿Qué tengo que eliminar de acá para seguir poniendo cuadros uruguayos? Mirá, falta Wander, Bellavista, Miramar, River, Defensor, Racing, Danubio, Liverpool, bla, bla, bla. bla. ¿Qué tengo que hacer? Eliminar el valor falso. El último valor falso. Lo elimino. Este valor de acá lo elimino. Y ahí pongo sí. acuérdate que el último equipo fue nacional. Ahora sigue Wonders Sí. Abro paréntesis. Esta celda. Igual. Wonders ¿Sí? Entonces. Los tuertos creo que son. Ah, no. Los tuertos no son. Bohemio. Bohemio. Está bien. Entonces. Vamos los bohemios Entonces. Vámonos, bohemios. Viste que hay que dedicarse, ¿no? Vámonos, bohemios. Y si no, alguna cosa. Yo voy a terminar esto ya mismo. Voy a pegar un salto en el tiempo. Y cuando haga plaf, así, plaf, es porque terminé. Aunque usted no lo cree. Bueno, ¿cómo era? ¡Plac! ¿Así era? ¡Plac! Bueno, terminé. ¡Terminé! ¡Oh my god! my god! Bien, entonces, estas Rentistas, Sudamérica, Peñarol, Nacional, Wonders, Bella Vista, Huracán Buceo, el verdadero equipo de mis amores, porque a Peñarol lo banco hasta ahí nomás, pero a Huracán Buceo lo banco en todo. Miramar Misiones, River Plate, Defensor Sporting, Racing. Danubio, Liverpool, Central Español, Cerro, Rampla Juniors, El Tanque Sisley y Progreso. Debe faltar algún... Sí, ya sé que falta alguno. Ya, ya me estoy dando cuenta que falta alguno, como algún equipo del interior que, que logró meterse en la liga local, por suerte. Pero nada, los pata blanca por ejemplo. Hay, hay un montón, ¿está? Hay, hay, hay dos o tres que están faltando que me estoy dando cuenta ahora y seguro no, no estoy pensando en, en... Falta el torque, bueno, nada. Vamos a dejarlo medio por acá. Yo te voy a pegar esta función sí al pie del video para que vos la modifiques como vos quieras. Entonces, ahora lo que falta, que es? El valor falso general para todos los demás sí es, o sea, si no escribe Rentista, si no escribe Sudamérica y además no escribe Peñarol, ni Nacional, ni wonders ni Bellavista, ni Huracán ni Miramar, ni bla, bla bla bla bla, entonces le vamos a poner que sirva para todas las situaciones. Debes escribir en la celda verde el nombre de un equipo de fútbol uruguayo, como diciendo, ¡Ey! ¿tá? Entonces ahora voy a cerrar todos los paréntesis que abrí. Observa. Cada vez que yo cierro un paréntesis, la máquina me muestra el paréntesis que estoy cerrando contrario. Mirá. Me muestra este. Ahora cuando haga el otro paréntesis me va a mostrar este. Fíjate. Me dice, ¡Hasta ahí vas! Y así voy a seguir hasta llegar hasta acá arriba. Observa bien. ¿Ves? Como la máquina va mostrando paréntesis tic, tic, tic, tic, tic y el último, tic ahí terminé, ¿lo viste? si no, retrocede el video y fíjate entra, entonces me dice debes escribir en la celda verde el nombre de un equipo de fútbol uruguayo Miramar Misiones ¡vamos los hebritas! le dicen los hebritas huracán buceo ¡vamos los funebreros! o los tricoplayeros los huracanes, o los mejores. Vamos a ver Bella Vista, un equipo que ha sido siempre muy, este, muy generoso con la este Por lo menos a nivel de hinchada y de, y de buen ambiente. ¡Vamos el papal! ¡Vamos papal! Vamos a poner River Plate. ¡Qué bomba, señores! Vamos los arseneros, ¿ves cómo funciona? Por supuesto. Nacional, vamos los bolsos y así podemos seguir, y lo que fuera, ¿tá? funciona, pero mirá lo que es este sí, es una completa animalada, y se puede seguir, se puede seguir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 equipos uruguayos y faltan todavía, y la planilla de cálculo banca. Banca 18 y banca 20 y banca 20. No sé hasta cuándo. No sé hasta cuánto. Había una época en donde solo se podían hacer hasta 8 Hasta 8 sí anidados. Que era bastante, pero. No, no era bastante. Era, estaba más o menos bien. Pero si precisas hacer más, si precisas hacer más, no podías. Ahora sí se puede. Así que te invito a que termines esto y a que pongas lo que quieras de cada equipo. Poné lo que vos quieras, sin insultar sin ser violento con, con el resto de la gente, se puede hacer un chiste, como hago yo en mis videos, pero que no pase de ahí, ¿está bien? Bueno, espero que ahora sí haya quedado bien clarito todo lo que son las funciones sí, estudia hace las tareas que te pide el profe de informática, presta atención que esto te va a servir para la vida, como me dijo uno de los chiquilines de primer año. Un abrazo, salute, vamos arriba, te espero en el próximo video.